Se salió Como que se salió y lo quiero subir Y valió okay, que aquí que andar Hay parte que cuando estaba sentado ahí en no un lado del De la grúa, ojalá que no haya pasado mayores, pero bueno, tiro.